Nos vamos a la comunicación telefónica, este es uno de los temas uh -huh. que ya desde tempranito lo estábamos charlando y poniendo también en, en la mesa de trabajo que tiene que ver con este paro de 48 horas, pero para poder tener más detalles es que vamos a darle la bienvenida a Daniel Vizcarra, él es Secretario General de eh, la Unión de Docentes Tucumanos, justamente por el tema que estamos hablando que comienza hoy, uh -huh. este paro por 48 horas y eh, queremos tener más información. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Muchas gracias por tener estos minutitos. En una mañana nos imaginamos con muchos llamados, idas, vueltas, si bien no es con, con con movilización, sí imaginamos la comunicación con, con otros medios porque todos estamos ahí queriendo obtener más data al respecto. Sí, prácticamente nosotros ya prácticamente estamos... en por eso cuando decimos alerta y movilización estamos ahí movilizados desde prácticamente desde, desde todo este fin de semana eh, consultando y relevando a las escuelas, compañeros, las la adhesiones. Así que hoy ya sin podemos ver este que es lo que estaba previsto, o sea, tenemos una adhesión prácticamente del 98% de acatamiento. Daniel, eh, bueno, eh, ¿cuáles son los, los puntos no, para que la gente, la comunidad entienda cuál es el reclamo que llevan sí. adelante? Eh, el reclamo es simple y sencillo. No se cumplieron muchos de los puntos del acta que habíamos firmado. Estamos hablando de un acta que habíamos firmado el 24 de febrero, el compromiso del ministro con los gremios del cumplimiento total del acta. Hemos visto muchos puntos del acta que no se cumplieron, hace 20 días tuvimos la primera reunión técnica que no fue en, era para trabajar en esa reunión justamente técnica para analizar y poner fecha de los distintos puntos y distintos pedidos que estamos haciendo entonces prácticamente no estuvo el ministro presente en esa mesa técnica eh, siempre con funcionarios que le preceden a él o sean funcionarios de segunda línea en la cual ellos lo único que en esa mesa técnica logramos fue informativa, fue una mesa más bien informativa y nosotros queríamos ya empezar a poner fecha y a dar soluciones a los puntos del acta. Y bueno, nosotros le dijimos que si no hay cumplimiento de eso, pues responsabilizamos al ministro de lo que pueda pasar. Y, y bueno, pasó de que los delegados y los docentes, este, al, al a ver el incumplimiento, se se hizo el Congreso y la Asamblea. Se llamó para decir en qué instancia estábamos, porque ese era el Congreso que tenemos nosotros con los docentes, se llamó a la Asamblea, a los Congresos, y bueno, el Congreso este, orgánico decidió este, ir al paro por 48 horas hasta que se dé cumplimiento en su totalidad de lo, de lo que es el Acuerdo. Esto con alto acatamiento, porque inclusive otros gremios se fueron sumando en, en estas horas. Sí, sí, sí. alto bien. acatamiento, estamos hablando de 98% prácticamente. Bien, sí. Sí. bien, bien. Se habla, se habla también de, de, de un bono no para poder compensar con respecto al impacto de, de, de la inflación, y también se había discutido el tema, bueno, con ya cuando estaban todos reunidos, la posibilidad de pedirle la renuncia al ministro. Y bueno, nosotros, porque lo hacemos responsable directo a las cuestiones que no se han cumplido. Nosotros, este, a ver, eh, hay muchas cosas. O sea, el, el acuerdo está dividido en parte lo que tiene que ver con, eh, con la parte de la de la finanza, de, del dinero, digamos. Uh -huh. Y la otra tiene que ver con la parte, eh, digamos, netamente este, política, de decisiones políticas, pero que en la que se ha comprometido y no, no se han cumplido. A ver, en la parte financiera estamos diciendo nosotros, y no han prometido, por ejemplo, el impuesto a la ganancia que se le descontó a muchos docentes, de los valles sobre todo, a, a personas que, que tienen, digamos, ya trayectoria, porque, a ver, el acuerdo, y el arreglo, este, una vez que nosotros hemos dicho siempre que queremos este, de nuevo volver al a, a lo que es el salario, ¿no?, este, eh, sacar sumas de negro y bueno, eso eso ha pasado, este, en la cual llevamos un 40% al básico, y eso hizo de que docentes que tienen antigüedad, docentes que tienen eh, do, dos cargos, docentes que trabajan en los valles, eh, eh, le ha tocado el impuesto de la ganancia. Y, y ellos sabían, sabían porque este, el impuesto a la ganancia... Este, eh, por decreto, eh, Massa junto con la CGT firmaron un acuerdo en el cual los docentes no, no, no, no estaban incluidos para para, los, para el descuento. Sin embargo, acá en Tucumán se hicieron el descuento y después nos dijeron en esa famosa mesa técnica que eso bueno estaba previsto para devolver. Y hasta ahora no hay nada, por lo no, menos nadie ha visto nada, no nos comunicaron, no salió nada. Eso quiere decir que si no hay nada ya estamos esta semana cobrando, vamos a cobrar lo mismo que el mes pasado, ah. sin la devolución del impuesto a la ganancia sin la jerarquización de los directivos y supervisores que es un 6%, ¿no? este, hay algunos, hay algunos decretos que, que han sido mal liquidados, que también hemos pedido que, que porque eso no hicieron llegar los docentes, eh, y bueno si vos sumás son, es, eh, eh, dinero dinero, dinero uh -huh. para, para para los compañeros. Este, bueno, esas cosas digamos, de, y también hemos pedido el adelantamiento del 8% que queda para mayo, para cobrar el junio, hemos pedido que no adelante porque a ver, el contexto en la cual nosotros negociamos era en febrero cuando se hablaba de que eh, a nivel nacional este, mm. la inflación iban a ser menor que, que la que estaban dando, claro. y entonces decíamos que no, por eso habíamos planteado un acuerdo hasta julio con seguimiento, con seguimiento y bueno, ahora la razón nos da a nosotros, esto se, se fue, la inflación está... estamos viendo un contexto económico difícil, la inflación se dispara, la corrida del dólar, y bueno, eso por eso es que nosotros pedi hemos pedido el adelantamiento ya hace 20 días el 8% que nos dijeron sí, pero no lo vemos clamado en, en, en nada. Eh, es verdad que esta semana, estos días, sí se este, están dando algunas soluciones, creo que ya este, ya este, se ha firmado el tema de la recuperación de la Junta para, para ir a elecciones eh, poner fecha bueno son algunos de los puntos que, que, que digamos que están dando recién ahora pero bueno son muchas cosas que nosotros le advertimos al ministro pues, este, no a él porque no estuvo pero sí a su funcionario que esto se iba a complicar porque la docencia estaba enojada porque no se daba cumplimiento a esto, que iba a haber congreso y que se hablaba de paro bueno, no nos atendió claro. no, eh, no nos atendió no nos dio las soluciones y bueno, y ahí están las consecuencias así que espero que se tome nota de esto eh, que nosotros estamos dispuestos al diálogo, a solucionar nosotros no queremos paro uh -huh. pero bueno eh, nosotros somos un gremio y somos colegiados, y cuando, cuando las autoridades, o sea, departamentales, que tenemos nosotros, los delegados, se eh, llaman al Congreso este hay que respetar. Daniel, y en el peor de los casos, sí. que en estas 48 horas no haya una respuesta, sí. no se llegue a ningún acuerdo, no, no aparezca sí. la solución, ¿cómo se sigue de, aquí, de ahí en adelante? ¿Ya tienen pensado algo? Sí. Eh, eh, esto, digamos si no hay ninguna respuesta ninguna a los reclamos todo esto, esto se, se puede profundizar más se puede profundizar más en, en cuanto al sentido de la lucha mm. esto recién comienza con este paro de 48 horas y bueno eh, tiene que haber alguna, algún, alguna solución esperamos que nos convoquen nos han convocado para el día de hoy pero nosotros no vamos a asistir porque estamos justamente queremos que se cumplan las 48 horas este pactado de paro y recién que estamos dispuestos a que lo convoquen. Mm. Y bueno, esto es profundizar el conflicto, si ellos es que hacen oídos sordos o no nos convocan Daniel, ¿es educación quien convoca o es eh, otra área? Eh, en realidad no tiene que convocar este eh, desde el Ministerio sí la ministra que Vargas no tiene que ella es la garante uh -huh. ella fue la garante eh, de, de las conversaciones de, de, de, de que nosotros podamos estar y de las negociaciones fue la garante así que esperamos uh -huh. que la ministra nos convoque están convocando para esta semana nos convocaron para hoy les cuento, sí nos convocaron pero bueno nosotros no no aceptamos porque estamos en esta medida entonces están estamos atendiendo otras cosas, a la escuela, viendo a los compañeros, el acatamiento y bueno pero a ver Daniel la ministra, la ministra los convoca la ministra de gobierno y justicia, Carolina Vargas, aquí nace a, sí. a, a esta reunión con ustedes pero hasta que no termine el paro no se van a juntar sí eso es sí. lo que eh, le dijimos no. este, nosotros ahí en el acta de acuerdo está el Uh -huh. eh, eso, la convocatoria de, de mayo, ¿no? ¿no? Eso que quede claro que, eh, que, que o sea, sería ahí, el jueves decir, lo convocan ahora cuando hay paro no, la verdad que eso está escrito uh -huh. ¿sí? la mesa técnica que tuvimos todo el proceso digamos de garantía que nos ha dado el gobierno la, la, la atención este, digamos, todo venía bien uh -huh. ahora falta el cumplimiento y ahí lo responsabilizamos al ministro porque es gestión de él él tiene que dar las soluciones que se firmaron uh -huh. así que por eso es que estamos, bueno, vamos a esperar estas 48 horas este, y después estamos a disposición para el diálogo para llegar a una serie un entendimiento este, porque para dar solución a esto Daniel, vamos a estar siguiendo de cerca el, el tema con lo que vaya sucediendo, saben que cuentan con los micrófonos de la dosis justa para lo que tengan que difundir Perdón, eh, no escuché la última parte. Eh, no, era el, el agradecimiento y acompañamiento a la situación nah, que están transitando bien. y que sepan que cuentan con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muchas gracias por, por llamar y bueno, por informar, que es importante que todo sepan de todo, así como hicimos. Yo creo que primera vez que después de una negociación nosotros hicimos pública, pública, el acta acuerdo. Mm. No escondemos nada. Y hablamos con la verdad vamos con la verdad, pasó esto, esto está escrito, esto está firmado, esto se cumplió, esto no entonces este muy gracias por informar, gracias este, Daniel. por dar la... bueno gracias, gracias a ustedes que, que tengan un buen día Daniel